Ya, me parece que ya está. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar en unos tres minutos. Está bien, mientras se va conectando la gente. Uh -huh. Ok, bueno, empezaremos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Mi nombre es María José Lira, eh, soy la líder de investigación social del proyecto Elecciones, Datos Personales y Tecnología, que está hecho por Hiperderecho. Eh, si no conocen, Hiperderecho es una asociación de sociedad civil que promueve y defiende los derechos y libertades de las personas que usan internet en el Perú. Y justo este proyecto que estamos viendo de Elecciones, Datos Personales y Tecnología se centra en empoderar, a las personas que vamos a votar eh, en las elecciones de ahora del 11 de abril para saber mejor cómo es que el internet está siendo usado para promocionar ciertos tipos de discursos, cómo los partidos políticos están haciendo uso de estas plataformas y finalmente cómo eso puede de cierta manera eh, manipular o este, generar eh, discursos en torno a, a, a las intenciones de voto. ¿no? Entonces, eh, en el webinar anterior vimos lo que eran las huellas digitales, cómo en Internet eh, las redes sociales nos crean un perfil en nosotros y según eso nos re recibimos el tipo de eh, contenido que recibimos. Pero hoy día vamos a ir un poquito más allá y vamos a ver lo que son las cámaras de eco. Las cámaras de eco son súper importantes porque eh, en los últimos años se ha visto cómo estos algoritmos en las redes sociales que hacen que veamos finalmente lo que estamos viendo ahora a la hora de entrar a Facebook, a la hora de entrar a Instagram, a la hora de entrar a Twitter, eh, un poco como eh, re, eh, reafirme todas las cosas que nosotros ya sabemos y genere que, haga que nuestro discurso se fortalezca mucho más, incluso en contextos políticos. ¿no? Entonces, este, espero que disfruten mucho de esta presentación. En verdad es súper interesante y hay mucho debate ahorita. Es un tema que está muy actual, muy... muy este, muy fresco, eh, es un debate quizás que está, se está dando a nivel mundial, entonces creo que les va a gustar mucho. Entonces, ¿qué son las cámaras de eco? A ver, si no me escuchado antes el término, está bien, es un término que no es tan nuevo, pero recién ahora se está un poco esparciendo, en, eh, sobre todo está ligado a los contextos electorales eh, en el mundo que se, está, se están dando ahora y que están siendo tan eh, viralizados en redes sociales. Eh, bueno, las cámaras de eco son espacios, por lo general, digitales, ¿no? Es decir, nuestras redes sociales, nuestras plataformas, nuestros buscadores, que siempre de alguna manera refuerzan nuestro sesgo de confirmación. ¿Qué es nuestro sesgo de confirmación? Es eh, cuando nosotros, por ejemplo, vemos algún tipo de información y no la creemos a menos que ya corrobore algo que nosotros creíamos previamente, ¿no? Eh, es decir, que con toda la información que recibimos hoy en día, Siempre vamos a tener una postura, siempre vamos a tener una opinión, pero eh, el sesgo de confirmación es que solo vamos a creer aquellas cosas que ya dicen lo que nosotros creemos, ¿no? Y las redes sociales, eh, conscientemente están diseñadas para mostrarnos contenido relevante, ¿no? Lo que quieren ellas, lo que es su modelo de negocio es que nosotros pasemos todo el tiempo, lo, el máximo tiempo posible en las redes sociales, ¿no? Ya sea en Facebook, ya sea en Instagram o Twitter, incluso YouTube o Google. Eh, son estas las, las plataformas que buscan que nosotros estemos más tiempo ahí y por eso están diseñadas para que el contenido que recibamos, el contenido que, que nosotros tengamos eh, presentes en todo momento, sea contenido que no sea relevante, que no sea atractivo y al mismo tiempo que no nos desagrade, ¿no? que no nos genere ruido o que no nos genere ninguna, ningún tipo de negación, de, perdón, ningún tipo de emoción negativa. ¿No? Entonces las cámaras de eco son un poco eso, son esas burbujas que se empiezan a generar en redes sociales, en las que gente, viene, eh, gente empieza a juntarse y son personas que suelen tener la misma opinión, ¿no? la misma opinión o los mismos sesgos, los mismos valores, las mismas creencias, y entre ellos empieza a haber este flujo de información que se vuelve como algo súper centralizado y que no ven más allá de lo que se está eh, mostrando, ¿no? Imagínense ahorita cualquier tema, ¿no? Por ejemplo, siempre me gusta usar el tema, por ejemplo, el ejemplo de, de los derechos animales, ¿no? Un grupo de defensores de los derechos animales van a pasar, obviamente, dentro de su grupo, de información que tiene que ver con, este, con generar ciertos tipos de, de, de, de eh, políticas públicas para proteger a los animales, quizás encuentre la tauromaquia. Y obviamente que cualquier tipo de discurso que se vaya más allá de eso va a ser rechazado o, o quizás simplemente va a ser ignorado. ¿no? Entonces, eh, en contextos electorales, esto es súper importante, el activista, el activista y, y periodista Eli Pariser hace ya bastantes años, en 2011, acuñó el término filtro burbuja ¿no? y se refiere a todo este tipo de, de contenido que nosotros recibimos a la hora de entrar, incluso a Amazon, por ejemplo, que nos, nos recomienda contenido, eh, cualquier tipo de, de información personalizada que nos esté llegando, ya sean anuncios o simplemente eh, noticias de amigos a los que estamos, este, eh, que son con los que más nosotros eh, solemos interactuar. Y estos filtros, este obviamente están facilitados por estos algoritmos y esos filtros de selección finalmente nos dan la razón no siempre nos van a dar la razón y si es que hay algo que no nos gusta simplemente lo podemos bloquear o podemos dejar de seguirlo y eso genera de que el contenido que recibamos cada vez sea más acorde a nuestros pensamientos y eso está bien eso está bien no tiene nada de, de, de malo bloquear cualquier tipo de contenido que nos parezca dañino agravante o ofensivo incluso pero eh, en un contexto electoral tenemos que sentar a pensarnos eh, qué tipo de información estamos recibiendo y también qué tipo de información están recibiendo las otras personas que no estamos recibiendo nosotros por esos filtros, ¿no? Ahora, ¿cómo se generan estos, estos filtros, estas cámaras de eco en las plataformas que usamos? ¿no? Por ejemplo, en Google, si yo googleo, por ejemplo, comida para ratos, este, no me va a salir lo mismo que le sale a, una a mi vecino que también está googleando comida para gatos. ¿no? Puede que este, yo compre comida para gatos que sea de origen natural, que sea un poco más barata y que no tenga ciertos compuestos químicos, por ejemplo, entonces a mí me, me van a sugerir obviamente las primeras, entre los primeros cosas que tienen que ver con más o menos mis, mis, mis conductas de, de compra. ¿no? En cambio para mi vecino puede que tenga también una mascota pero que sus requisitos sean diferentes después que leí algo totalmente diferente no eso también para publicidad política no por ejemplo por qué candidato debo votar no o cuál es el mejor partido que hay ahorita no o cuál es el candidato que tiene menos antecedentes penales no incluso algo tan factual como eso puede resultar en diferentes tipos de de contenido a la hora de googlear algo no finalmente eh, Google también hace uso de nuestro historial de compras, ¿no? como decía previamente, y nuestras compras a veces pueden decir mucho de nuestras posiciones políticas, ¿no? a veces compramos quizás eh, libros o contenido que más o menos eh, pueda decir que, cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras, nuestra situación actual de vida, y también puede, en, esa, en ese sentido, se puede filtrar la el tipo de contenido que, que, que buscamos cuando se trata de contenido político, ¿no? Eh, bueno, en el caso de Facebook, es muy interesante, porque eh, Facebook también uno podría creer que, cualquier, que, que lo que ven mis amigos es lo mismo que veo yo, y muchas veces es cierto, muchas veces nosotros estamos viendo eh, contenido, los mismos memes, los mismos videos, pero también tiene que ver el orden en el que, en el que los vemos. ¿no? Facebook eh, prioriza aquel, aquel contenido que considera que es más relevante para nosotros, y eso está basado en qué? Está basado en nuestras interacciones, ¿no? nuestros likes, nuestros follows, es decir, las cosas que, que nos gustan, las personas que seguimos, si es que interactuamos más con una persona o chateamos por interno más con una persona, es posible que eh, los gustos de esa persona también se traduzcan a nuestra línea de tiempo. Y después, finalmente... Eh, hace que, que que nosotros querramos pasar más tiempo en esa plataforma pero también puede eh, probablemente impulsar ciertos pensamientos de, de personas de nuestro entorno que están de acuerdo también con los nuestros ¿no? y que puede que no estén todo lo que no están alineado con nuestros valores, con nuestras posturas políticas puede que no necesariamente lo censure pero que lo degrade es decir que esté menos presente en nuestra en nuestra línea de tiempo y en nuestras noticias. Después en Twitter es muy similar, no, este es, es muy muy similar a Facebook, pero incluso eh, tiene otros temas como identificar el idioma que usamos para recomendarnos contenido relevante. Eh, también tiene nuestra locación. Es muy, probablemente todos los que están acá y son, y son usuarios de Twitter tienen algún tipo de y que tienen algún tipo de preferencia política, han visto que la mayoría de contenido que reciben es contenido que está alineado con, con sus valores políticos, con su postura política, y si es que hay algo que no está alineado con eso, probablemente es una crítica o es una llamada de atención, entonces es importante ver eso. ¿no? Y otra plataforma que eh, se está usando ahora bastante para hacer publicidad y propaganda electoral, que es bastante... Mmm, en mi, en mi opinión, es un poco peligroso porque es una, es una plataforma que finalmente es, es para, para un público bastante joven y bastante. Eh, eh, bueno, un público bastante joven es TikTok, ¿no? Y TikTok tiene un algoritmo muy interesante porque mide cuánto tiempo pasamos viendo cada video, ¿no? Va midiendo qué, en qué videos nos quedamos más enganchados, qué hashtags son los que preferimos y estamos viendo que hay bastante publicidad y propaganda de influencers que apoyan a ciertos partidos o ciertos candidatos en TikTok. Y eso también puede, como digo, generar que cada vez que vemos un, no sé, un, a un influencer hablando de partido de X, nos va a llegar más y más contenido sobre ese partido. ¿no? Y no es porque TikTok nos quiere empujar eso, ¿no? simplemente es como funciona el algoritmo, cómo funciona el sistema interno. Y a, lo larga, a la larga lo que quieren todas estas plataformas es que las sigamos usando, o que las usemos el máximo tiempo posible. Entonces, ¿cómo vemos que esto se traduce en contextos políticos? ¿no? Eh, cuando hablamos de las burbujas y los filtros burbujas y las cámaras de eco, eh, el ejemplo de Estados Unidos en verdad es un ejemplo muy, muy claro, porque es un país donde existen solo dos partidos principales, que es el demócrata y republicano. Y, Ambos partidos tienen ideologías bastante opuestas, ¿no? Este, el, los demócratas suelen ser más liberales, los republicanos suelen ser más conserva, conservadores, y suele haber, por lo general, bastante choque entre, entre ambos partidos, ¿no? Entre la retórica, entre los, los pensamientos, eh, los estilos de vida, incluso de los miembros de cada partido. Entonces, este, una cosa que es bien interesante es que se han hecho... Eh, Estudios, se han hecho reportajes, se han hecho proyectos como el que les estoy mostrando ahora, que se llama Blue Feet, Red Feet, es decir, este, es decir eh, pantalla azul, pantalla roja, ¿no? o noticias azules, noticias rojas, que es, eh, es, es un proyecto que se realizó el, hace dos años por el Wall Street Journal, en el que se comparaba lo que recibía normalmente un, una persona liberal, ¿no? es decir, una persona que probablemente había votado por Joe Biden o había votado por, por el partido demócrata y compararlo con el discurso conservador que recibiría un, un alguien que apoya a Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, a lo que es súper interesante acá es que, obviamente, estos son dos segmentos bastante polarizados en los que uno esperaría, ¿no? Si, una, si un liberal entra a Facebook va a haber probablemente noticias que hablan mal de Trump, va a haber noticias que, que critican, en este caso, la política de inmigración de Trump, eh, y en el caso de los conservadores va a haber contenido que, que al contrario, no, o se hablan mal de la inmigración, hablan mal de los inmigrantes, y probablemente incentiva que la gente apoye las políticas anti-inmigración de Trump. Ahora, este proyecto eh, ya ha sido archivado, pero eh, tenemos acá... el otro ejemplo que es uno súper nuevo que acaba de salir, que se llama... A ver, un momentito lo voy a compartir. Ok. Este se llama Split Screen, de esta página que se llama The Markup. Eh, Split Screen quiere decir pantalla dividida, y este proyecto es muy interesante, es muy nuevo, eh, que da a entender cómo eh, nuestras redes sociales muestran diferentes tipos de hashtags, diferentes tipos de, de contenido, no solo depende de nuestra posición política, ¿no? Como vemos acá, sino también eh, según nuestro género, ¿no? ¿Qué cosas reciben más las mujeres? ¿Qué cosas reciben más los hombres? E incluso nuestro grupo etario, ¿no? Los millennials versus los boomers. Entonces vamos a ver ese que me parece súper interesante, ¿no? Este, yo soy millennial, eh, entonces... Eh, un poco este, este estudio que ha recogido todos estos datos de Facebook ha dicho que probablemente mi grupo etario está más interesado en ciertos tipos de, de noticias, ¿no? Como por ejemplo Vice News, que es bastante disruptivo, el Mail que también tiene un tono este, bastante informal, y en cambio los boomers suelen como que inclinarse más por, por plataformas o diarios que son un poco más serios, que tienen un poco más de... De, de tiempo circulando. Entonces acá podemos ver eh, cómo efectivamente, ¿no? o sea, el, por ejemplo, en el caso de los millennials vemos contenido que tiene que ver quizás con legalización del cannabis, eh, en el caso de los boomers, más temas políticos, no, no, no, no necesariamente todo es tema político, es importante resaltar eso. ¿no? Y también los, los hashtags, ¿no? Eh, qué cosas están más presentes en la mente de los jóvenes, por ejemplo, la, los Oscars, los Grammys, todos estos premios eh, del mundo del entretenimiento. En el caso de los boomers, acá vemos que el que está hablando de los Beatles, probablemente porque salieron ahora en los eh, Ringo Star, salieron los Grammys. Y vemos también qué tipo de grupos recomiendan. ¿no? Los invito a entrar a esta página, es muy entretenida, es muy fácil de usar, eh, pueden ver eh, también, por ejemplo, en el caso de votantes de Biden contra votantes de Trump. no Vemos que en el caso de los votantes de Biden, ellos con consumen contenido totalmente distinto, totalmente eh, retóricas, totalmente opuestas, ¿no? que no necesariamente siempre tienen que ser eh, relacionadas con sus partidos. ¿no? En este caso, por ejemplo, Vemos que en, los en las noticias de los votantes de Biden este, se habla más de la diversidad dentro del gobierno. Y en el caso de Trump, por ejemplo, vemos temas también relacionados con el entretenimiento, eh, con temas de, de televisión, ¿no? no necesariamente son cosas que sean políticas, pero son cosas a las que normalmente suelen inclinarse más, ¿no? También los hashtags, vemos acá que los hashtags de las personas de los, de los que han votado por Biden tienden a centrarse quizás en, en, en el modelo bueno, internacional de la mujer, que no ha sido tan importante para los votantes de Trump. Y otra cosa muy interesante es que los grupos que recomienda a las personas más de derecha tienen que también que ver mucho con religión. ¿no? Por ejemplo, acá hay este, un grupo de, de chistes, eh, bueno caricaturas, de humor cristiano, eh, literatura cristiana, no en el caso de, los, de las personas de la izquierda no tiene tanto que ver con eso, sino con bueno, cocina, este, Star Trek en este caso, eh, ventas de cosas de segunda mano, sabemos que realmente nuestras posturas eh, generan estos ecos ¿no? que van mucho más allá de lo político. Y es importante tener conciencia sobre esto. no Entonces los invito a que vean esta página cuando quieran, este, y un poco vamos a ver ahora cómo es que se ve, se ven estas burbujas. Uy, perdón. Vamos a ver cómo es que se ven estas burbujas. Si es que. Ok. Este es un gráfico que alguien ha recogido toda la data de Twitter de hace unos años. Eh, era cuando estaba. Donald Trump en el proceso de impeachment no para que lo vacaran y acá vemos que estas son las redes esta es un, una foto por así decirlo de un momento en el que las comunicaciones en Twitter estaban yendo eh, de un lado para otro respecto a si es que Donald Trump debía ser vacado o no, ¿no? vemos acá que eh, hay tres principales focos por así decirlo ¿No? el foco azul es eh, las personas que están en contra perdón a favor de la vacancia de, de donald trump no por, por lo general personas este, más identificadas con el, los valores del partido demócrata y por el otro lado vemos que eh, está principalmente el, el discurso y los hashtags del de partido republicano ¿no? que es bueno, azul y rojo que son los, los dos colores que identifican a cada uno de los partidos entonces en este en esta imagen no que es más que nada este, hecha bajo el, el estándar de, de eh, el análisis de redes sociales, que es una disciplina increíble, pero también bastante complicada. Pero podemos ver que acá hay, si bien hay interacción entre estas dos burbujas, porque las podemos llamar burbujas en cierta forma, eh, hay interacción, pero principalmente toda la información se queda encapsulada dentro de estos grupos que son bastante homogéneos, ¿no? Este, vemos que hay en el medio hay interacción sí que pueden ser críticas pueden ser debates pueden ser medios de comunicación que quieren poner eh, sobre la mesa los dos puntos de vista pero principalmente o sea, la intensidad del color quiere decir también la, la intensidad de interacciones principalmente cada uno se queda dentro de su propio campo no no hay mucha interacción entre los dos y algo que me pareció bastante gracioso es que acá vemos abajo en la parte de abajo izquierda una tercera burbuja muy pequeña que eh, me pareció particularmente interesante porque se trataba de un grupo que no estaba interesado en política y que eran la mayoría seguidores de un rapero, de un artista de música rap. Y este, este artista publicó algo bastante fuerte en contra de Donald Trump y fue retuiteado obviamente por muchas personas que no están necesariamente... Eh, interesadas en el tema de la política, pero generó tanto impacto que generó su propia pequeña burbuja. ¿no? Y esa pequeña burbuja eran personas no interesadas en la política, por lo general este, fanáticos de la música rap, pero que se introdujeron dentro de, esta, dentro de este debate, dentro de esta conversación, porque una persona influyente los jaló un poco para, para que fueran parte de. ¿no? Entonces, un poco acá en Perú, nos sentamos a pensar cómo es que puede esto afectarnos, ¿no? Porque ahora estamos en, una, en un entorno, en un contexto electoral, estamos, en un, estamos haciendo bastante uso de las redes sociales, estamos recibiendo publicidad por redes sociales, estamos este, también interactuando mucho con personas quizás eh, debatiendo o discutiendo, ¿no? sobre todo usuarios de Twitter, Twitter es probablemente la, la, la red social más polarizada en este momento. Y algo que es ahorita muy relevante y muy común ver en Twitter son los autosondeos. ¿no? Son personas que por lo general tienen bastantes seguidores que dicen, bueno, no sé si confío en los sondeos que hace Ipsos o que hacen las demás empresas de, de, de encuestas, voy a hacer mi propia encuesta para ver qué dicen mis seguidores. Y vamos viendo de que, investigando un poco a profundidad, cada uno de estos autosondeos tiene una respuesta diferente. ¿no? Y uno se pregunta por qué. no O sea, si supuestamente Twitter es una plataforma que está abierta a todo el mundo, todo el mundo puede acceder a ella, todo el mundo puede, puede interactuar y crearse una cuenta, no es que sea algo privado en el que solo puede entrar un grupo selecto de personas. Pero acá vemos un ejemplo muy, muy claro de cómo es que funcionan estas burbujas de eco. Y es que probablemente eh, estas personas están creando estos autosondeos que están llegando a las, a, est están siendo principalmente compartidos a las personas con las que ellos más interactúan, que son muy probablemente personas que tienen sus, mismos, sus mismas inclinaciones políticas o sus, mismos, o sus mismas creencias. Entonces cada vez que uno dice, ok, voy a hacer una encuesta a Twitter, que es una plataforma abierta, va a ser imparcial, no voy a, no voy a influir en, o sea, no, no voy a tratar de, de influir en ella, siempre vemos que hay resultados diferentes porque nuestros círculos son diferentes, ¿no? Yo probablemente si es que mando una de estas encuestas, el resultado va a ser muy diferente al que va a mandar eh, mi esposo o mi abuela o cualquier otra persona porque nuestros círculos son distintos, tienen diferentes tipos de, de, de creencias y obviamente uno puede decir, bueno, los autosondeos son independientes, no tienen ningún interés político o económico detrás. Eh, y mucha gente está compartiendo este tipo de autosondeos y en verdad son bastante peligrosos porque se están basando en estos algoritmos que filtran más que nada la, el tipo de... de de pensamientos, ¿no? Que nosotros, lo que nosotros estamos acostumbrados a, a leer y recibir, interactuar, ¿no? Entonces es muy poco probable que si nosotros hacemos una encuesta, o un autosondeo por Twitter, nos vaya a salir algo que esté muy en contra de lo que nosotros ya pensamos, ¿no? Eso es bastante interesante. Ok. Pero ahora hemos visto estas redes sociales, eh, perdón, estas burbujas de eco, no son identificables, ¿por qué? Porque ocurren estas interacciones en redes sociales a las que uno puede acceder abiertamente, ¿no? como Twitter. Twitter incluso tiene una modalidad, ¿no? que es por lo general reservada para investigadores y para académicos y para este, científicos de datos, que te permite... Eh, rescatar todo el, toda, toda la información, todas las interacciones que han habido en un, tiempo, en un lapso de tiempo y uno puede generar tipo estadísticas, gráficos, según eso, y más o menos darse cuenta sobre qué está hablando más la gente, qué temas están más relevantes, cómo están interactuando entre ellos. Y todo eso está muy bien. O sea, eso ayuda a que nosotros veamos también cómo es que la discusión política se está dando ahora en el en nuestro país, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué interacciones hay más? ¿Qué políticos están interactuando con, con qué otros? Qué, ¿Qué desacuerdos están habiendo? Pero obviamente hay algo que se llama la dark social, que son las redes sociales opacas, que son las que nosotros no tenemos acceso. Tenemos acceso, pero no tenemos acceso a ver todos los datos, ¿no? Es un término que ha sido acuñado recientemente por el periodista Alexis Madrigal, y se refiere a todas las redes a las que nosotros tenemos acceso, pero están encriptadas. Por ejemplo, WhatsApp, ¿no? O sea, WhatsApp nosotros podemos ver lo que está pasando directamente en los círculos en los que ya estamos eh, incluidos, ¿no? nuestros grupos, eh, las interacciones con nuestros amigos, pero yo no puedo ver lo que están haciendo otros grupos. Yo no puedo ver lo que están haciendo, eh, lo que otras personas están comentando, ¿no? Entonces, eh, no podemos estar seguros de cómo operan estas cámaras de eco las cámaras de eco dentro de estos medios opacos, ¿no? como el Messenger o el WhatsApp. Pero ¿qué pasa? Si alguien logra tener una base de datos, si un partido llega a tener una base de datos que muestra en, de alguna cierta forma eh, un grupo demográfico representativo de algo que ellos quieren, en donde ellos quieren impulsar su mensaje, ¿no? Por ejemplo, eh, un partido político consigue una base de datos de números de WhatsApp de madres trabajadores, por ejemplo, ¿no? o de estudiantes universitarios. Entonces, ellos pueden mandar publicidad por ahí, pero nadie tiene forma de fiscalizarlo, nadie tiene forma de, de medir qué tanto se ha compartido, no tienen forma de, de identificar qué tanto impacto ha tenido la, la, la publicidad. Esto es algo que funcionó mucho en las, en las elecciones del 2018 en Brasil, eh, si recuerda claro, si recuerdo bien el, el candidato Jair Bolsonaro utilizó este tipo de, de bases de datos de Whatsapp ¿no? y segmentó a las poblaciones en, principalmente poblaciones, poblaciones este, temerosas, eh, conservadoras eh, eh, con, con predisposición a, a crear noticias que no necesariamente eran, eran, eran verdaderas y a cada uno le mandó un tipo de, distinto de publicidad por WhatsApp y simplemente dejó que la gente lo compartiera indiscriminadamente. Y obviamente no había forma de fiscalizarlo, ¿no? porque son redes a las que el gobierno o cualquier otro tipo de, de entidad fiscalizadora como eh, la sociedad civil o, o qué sé yo, no pueden entrar a ver cómo se está compartiendo. ¿no? Entonces eso es algo que ya también estamos viendo acá en el Perú que está, se está haciendo. Se están enviando bastantes tipos de cadenas por WhatsApp, memes por WhatsApp, eh, campañas de desprestigio por WhatsApp, pero no tenemos a quién atribuírselas. ¿no? Puede ser que las hagan el mismo, los mismos partidos, ¿no? que quieren eh, desacreditar a otros, que en ese caso estarían yendo en contra del pacto ético electoral, y me, eh, sugerido por el, por el Jurado Nacional de Elecciones. Pero, eh, claro. O sea, no podríamos nosotros decir eh, en este caso el partido ha, ha tratado de hacer una campaña de desinformación en el partido B porque podría ser una persona cualquiera que también ha hecho esto o una agencia. No tenemos forma de retroceder y ver quién ha sido la primera persona que ha mandado este tipo de información. Entonces no tenemos mucha claridad en el caso de estas redes sociales opacas de decir dónde empieza esta burbuja de eco. ¿no? Lo que sí podemos saber es que eh, son muy efectivas estas redes sociales porque normalmente uno tiene más, uno tiende a compartir más contenido con las personas que uno más confía y uno suele confiar más en las personas que piensan como uno, ¿no? Entonces, si es que creemos que vemos un meme burlándose de un candidato o un mensaje eh, que dice que un candidato ha hecho algo malo hace años, lo vamos a compartir obviamente dentro de un entorno en el que nos sentimos seguros, ¿no? Y es probablemente que ahí generemos este. Mucha más, eh, mucha más conversación, probablemente incluso hagamos que amigos o familiares que están dentro de esos grupos y están un poco no muy decididos por quién votar, digan, ah, ya, mejor no voto por este o mejor sí voto por este, ¿no? Es en verdad una conversación bastante, bastante importante y, y hay que tenerla, hay que tenerla. Y ahora, otro tema que quizás no se discute mucho, pero que es muy, muy importante, es que la brecha digital genera cámaras de eco. Ahora, ¿qué es la brecha digital? En el Perú, aproximadamente solo el 40% de personas tienen acceso a internet. En, en entornos urbanos, en ciudades, el 80% más o menos tiene, tiene internet y usa redes sociales. Y uno puede decir, ok, entonces la mayoría del Perú está bastante conectada, sobre todo en zonas urbanas, pero hay varios aspectos que hacen que no todo el mundo tenga el mismo acceso a internet y esto puede generar más sesgos y más cámaras de eco no por ejemplo muchas familias no cuentan con banda ancha en el Perú eh, ahorita en el Perú la opción más barata de conseguir internet es adquirir estos paquetes que ofrecen las las empresas de telecomunicación que dicen este eh, WhatsApp gratis Facebook gratis eh, pagas un monto mensual bastante reducido y tienes acceso a todas las funcionalidades pero existen estas redes sociales que son al, por las que uno no tiene que pagar datos no entonces eh, esto es bastante peligroso por qué porque imagínense que a mí me llega soy una, uno de estos usuarios eh, me llega una campaña de desinformación por WhatsApp puede que sea política puede que sea algo por ejemplo sobre el actual el, el actual estado de emergencia o cualquier tema que sea eh, de interés público, ¿no? Eh, y, y no tengo cómo corroborarlo, ¿no? Actualmente están habiendo bastantes páginas y bastantes ONGs que se están juntando para hacer este tema del fact checking, ¿no? O, o para ver si es que los datos que se están compartiendo por medio de memes o por medio de publicidades virales son reales o no. Pero qué pasa para acceder a estas a estas plataformas uno tiene que por lo general usar algún tipo de, de buscador, ¿no? ya sea Google, ya sea Safari, ya sea... Eh, bueno, esos son ahorita creo que los principales. Internet Explorer creo que ya no existe. Pero, eh, ¿qué pasa si yo soy una persona que no tiene... que trato de ahorrar lo máximo en datos y me llega una serie de mensajes o de, o de memes eh, diciendo que tal partido hizo algo catastrófico ¿no? o, o que o que un, un candidato recibe una coima, ¿qué puedo hacer? Lo puedo compartir, no lo puedo compartir en mis redes sociales que son ilimitadas, pero no necesariamente tengo ahorita los datos, el tiempo eh, y la rapidez de la señal que me permita entrar a internet y corroborar si eso es verdad o no. ¿no? Entonces vemos ahí que hay un tema en el que las, probablemente los sectores con menos poder adquisitivo son ahorita más vulnerables a caer dentro de este tipo de desinformación, ¿no? de creer esa desinformación y esparcirlo. Y eso es bastante difícil porque es algo que se está tratando de hacer desde hace muchos años en el entorno democrático peruano, de tratar de empoderar sobre todo a los sectores este, menos favorecidos para que vayan a votar, para que se informen. Cada vez se está tratando de hacer campañas para alcanzar justamente esos sectores en los que la información no llega y lo que los medios ya sea tradicionales o, o digitales, no son tan accesibles. Y bueno, acá vemos que efectivamente puede que algo tan inocuo, tan inofensivo como un paquete de datos, puede llegar a generar un tipo de, de sesgo, ¿no? Eso es algo muy importante, algo que merece su propia investigación probablemente, ¿no? Entonces, este... Finalmente pensamos qué tan perjudiciales son realmente estos filtros, ¿no? O sea, hemos visto más o menos cómo es que funcionan, hemos visto que en otros países están causando bastante controversia, pero dentro de todo este mundo hay bastante, eh, hay, hay un debate bastante interesante ¿no? respecto a si estos filtros burbujas son realmente eh, importantes, si realmente están cambiando nuestra intención de voto, si realmente están manipulando nuestra forma de pensar o no y realmente hay dos posturas ahorita no hay gente que piensa que sí son perjudiciales no porque a nosotros entrar a una página perdón al, al registrarnos a una red social o al usar un buscador se nos están imponiendo estos estos filtros no se nos están imponiendo estos algoritmos que tienen que ver con eh, acciones pasadas que probablemente no recordamos no nos recordamos que compramos hace un año no recordamos que compartimos hace dos días entonces pero igual eso está forjando el contenido que estamos recibiendo no entonces puede que sea perjudicial en el hecho de que nosotros no tenemos total noción de cómo estamos generando este tipo de, de, de publicidad que nos está llegando no otro aspecto es que las personas diseñamos estas cámaras de eco inconscientemente porque hoy en día hay tanta información disponible por internet que de alguna manera tenemos que darle sentido no antes si bien eh, existían los medios tradicionales la televisión, los diarios uno más o menos podía elegir eh, qué diarios eran los que iban con nuestros valores, qué canales ver y qué canales no ver porque nos gustaba mucho su, su discurso pero hoy en día tenemos tanto contenido y este una, es una cacofonía de, de opiniones y, y discursos y hechos y, y probablemente desinformación que un poco las cámaras de eco son una forma de nosotros controlar eso, ¿no? una forma de nosotros sentirnos seguros en un entorno eh, tan caótico, ¿no? y sobre todo en algo tan, tan delicado quizás como es un proceso electoral, nosotros queremos aferrarnos a aquello que nos hace sentir seguros. Eh, otro de los aspectos ¿no? que, que dice que efectivamente son perjudiciales estos filtros de burbuja son las estrategias de manipulación que ya se han dado y que ya se han probado en otros países. En los que la segmentación, la micro segmentación, el perfilamiento que hacen estas redes sociales y que vamos a hablar la próxima semana en el próximo webinar también, eh, han sido finalmente exitosas, ¿no? Aquellas campañas que se han dedicado a generar eh, más segmentación y, y más. Eh, eh, más discriminación por así decirlo en estas eh, en estas cámaras de eco han sido finalmente las que han sido elegidas no mencionamos previamente la campaña de Jair Bolsonaro en Brasil por medio de WhatsApp también la campaña de Donald Trump en el 2016 y Brexit también bueno en el 2016 y más o menos ahora los expertos dicen que esa es la prueba de que efectivamente eh, estas cámaras de eco manipulan nuestra intención de voto y es por esto que es, muchas de las páginas eh, de redes sociales y plataformas digitales están haciendo esfuerzos eh, inmesurables para poder ofrecer la, lo máximo de transparencia posible a sus usuarios. Pero obviamente que es un trabajo que todavía se está realizando y que probablemente no vamos a ver eh, un resultado final hasta dentro de un, muchos años. ¿no? Ahora, ¿qué tan perjudiciales? Hay, hay un segmento que cree que no son perjudiciales, ¿no? que en verdad culpar a los filtros burbujas de la polarización es un chivo expiatorio, ¿no? que la, la, polariz la polarización política es algo que ha existido desde hace muchos años, mucho antes de, de la creación de las redes sociales, y este, este eh, periodista Axel Burns argumenta que Atribuir toda la culpa a estos algoritmos desvía la responsabilidad de los seres humanos, ¿no? Y es verdad, o sea, ¿qué está pasando últimamente? Eh, las personas están diciendo, no ha sido mi culpa, ha sido la culpa del algoritmo que me ha mostrado esto, o, o este, el, el internet a veces parece leerme la mente, no, no parece, eh, nos quita un poco la, la, la agencia y la responsabilidad de los seres humanos de nosotros también ser parte de, de debates en los que no queremos ver el, el punto de vista del otro, ¿no? O querer estar en un entorno en el que toda la información que recibimos es información que, que nos conviene o que nos gusta, ¿no? Y no querer pensar críticamente y pensar que hay información más allá, ¿no? Eh, y bueno, otra cosa es que las personas siempre, por lo general, han solido juntarse con quienes comparten sus ideas, ¿no? En las universidades, en los partidos políticos, desde antes de que existieran las redes sociales, siempre han habido grupos, siempre han habido clubes, siempre han habido... Este, bueno, partidos, ¿no? Que justo que son esta gente que piensa más o menos de forma similar, que han consumido más o menos el mismo tipo de, de contenido durante su vida, durante su formación, y que ha hecho que, que se junten y que generen este tipo de burbujas en torno, en torno a, a estas creencias, ¿no? Pero acá lo, lo, quizá lo peligroso es pensar de que... Eh, fundamentalizar el hecho de que nuestras creencias son todo lo que hay, ¿no? Eso es algo muy... es un tema quizás sociológico, un poco complicado, pero que ahora lo estamos viendo bastante, ¿no? Este, están habiendo debates sobre qué es verdad y qué no es verdad, eh, qué, qué está bien y qué no está bien. Y eso es algo que, que también es, de todas maneras, eh, afecta la forma en la que se está haciendo política hoy en día, ¿no? Eh, finalmente, el, el contenido que se comparte en estas redes no necesariamente es ex, exclusivamente político, como hemos visto en, la, en el ejemplo de esta página web. Eh, mucho del contenido no necesariamente tiene que ser político, puede ser religioso, puede ser de entretenimiento, puede ser este, de cultura, literatura, eh, no necesariamente todo este, lo que argumenta este periodista Axel Burns es que no todo el contenido está siendo polarizado son las empresas que se encargan de traducir esos, esos valores en ideales políticos los que deberían ser culpados de, de generar esta manipulación. No, no son los, los, la culpa de, de simplemente estas personas que se, que se juntan a, a discutir sobre temas y simplemente ejercer su libertad de expresión. ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué podemos hacer? ¿no? Y hemos puesto sobre la mesa el tema de las, de las cámaras de eco, de cómo es que nosotros solemos siempre eh, acudir a la información que, que se nos es cómoda, que se nos es conveniente, que se nos es verdadera, ¿no? porque también a veces podemos pensar que hay, este, hay verdad en lo que nosotros creemos. Pero, ¿qué podemos hacer ahora que vamos a recibir tanta publicidad política en este... En este eh, en este proceso de campañas, en este periodo de campañas, que la verdad es que nos falta mucho para que acabe, ¿no? Vamos a ver muchísimo contenido, eh, pero hay que ser conscientes de que no todo lo que estamos nosotros viendo en Internet es lo que están viendo todos los demás, ¿no? No todos tenemos acceso a la misma información en Internet. Y hemos visto que eso se puede dar por eh, temas tan técnicos como que no todo el mundo tiene acceso a las mismas páginas que nosotros, ¿no? Este, no todo el mundo tiene... Eh, los mismos contactos en sus redes sociales que les pueden compartir cierto tipo de contenidos y eso es súper importante a la hora de nosotros ver críticamente el tipo de publicidad que estamos recibiendo después es eh, otra cosa muy importante es reconocer que las cámaras de eco y filtros burbuja no sean exclusivamente en redes sociales no, no podemos culpar 100% a las redes sociales de que existe este tipo de cámaras de eco y filtros, ¿no? a veces simplemente en una reunión de familia nosotros nos podemos dar cuenta de que existen muchos puntos de vista, existen muchos, eh, eh, existe contenido eh, que un grupo de nuestra familia puede haber visto y otros no, o una verdad que sea eh, relativa para algunos y para otros no. Entonces es súper importante reconocer que a la hora de nosotros consumir este tipo de publicidad, que no todo el mundo lo va a interpretar de la misma manera. Algunos lo van a interpretar como algo negativo cuando para nosotros es positivo. Entonces es importante nosotros crear nuestro propio juicio sobre eso. ¿no? Eh, otra cosa que es muy importante que vamos a ver en el próximo webinar es conocer cómo nuestras interacciones hacen que nos llegue cierta información. ¿no? En el webinar anterior vimos cómo simplemente eh, alimentar a, a esas redes sociales nuestros datos como nuestro nombre, nuestra edad, nuestro género, nuestro lugar de trabajo ya modifica bastante nuestra experiencia dentro de esta red social. Es importante también conocer cómo eh, la forma en la que nos, nos interactuamos y nos comunicamos y compartimos en estas redes sociales, van a hacer que nos llegue cierto tipo de publicidad política, diferente al de otras personas que tienen otros usos de las redes sociales. ¿no? Entonces es súper, súper importante. Y finalmente hay que pensar dos veces antes de compartir cualquier contenido sin corroborarlo. Recordemos que para muchos la Internet no es eh, un, con, un, eh, un, una suma de redes sociales con, eh, con mensajería y buscadores. Para muchos es simplemente las redes sociales, y punto, ¿no? Para muchos simplemente el Internet puede que sea WhatsApp. Entonces hay que pensar dos veces antes de compartir cualquier contenido sin corroborarlo antes por otro tipo de... Eh, de red o por otro tipo de medio quizás un poco más eh, más eh, no quiero decir académico pero que, su, que, que, que no busca generar simplemente emociones en el momento ¿no? y es verdad que eso es difícil es difícil porque la información sobre todo la que se hace más viral es rápida es eh, inmediata y normalmente hacer un fact checking toma tiempo, toma tiempo y toma dinero la desinformación es es rápida y, y barata, ¿no? El, el hacer fact checking de algo, el sentarse a averiguar si realmente eh, la vacuna genera tales efectos secundarios, si realmente este partido ha dicho estos comentarios discriminadores, realmente eso toma tiempo y toma dinero, y, y cuesta dinero, ¿no? Entonces es importante eh, saber que no toda la información que estamos recibiendo ha sido realmente procesada como se debe. Y acá les dejo dos... Eh, dos páginas web, dos, dos recursos, que son justo estas páginas que se encargan de hacer fact-checking a la hora de cuando se está compartiendo algún tipo de, de, de comentario en internet o por Whatsapp o Twitter, eh, tanto Amayuya como PerúCheck, son dos recursos muy, muy importantes que están hechos por investigadores eh, independientes para efectivamente poder eh, para efectivamente poder nosotros eh, averiguar si es que alguna de las informaciones que hemos recibido es falsa, es engañosa o puede que sea finalmente verdadera. ¿no? Entonces, hoy día hemos visto lo que son los, las cámaras de eco. Son, es un, conce un concepto bastante abstracto, pero que tiene mucho, mucho que ver ahora en, en, en las épocas en las que se está haciendo publicidad y campaña por medios digitales. Espero que esto les haya servido. Por favor, cualquier pregunta. Este, la pueden hacer ahora o nos pueden escribir a holahiperderecho.org. Este, muchísimas gracias. Eh, creo que ha sido una, una, un webinar bastante interesante. Y la próxima semana también vamos a hacer un webinar en el que vamos a ver eh, cómo estos algoritmos nos, nos perfilan, nos segmentan y cómo deciden finalmente qué información mostrarnos, y la siguiente semana esa vamos a ver el tema de bots y cuentas falsas en Twitter, que también es algo que está muy relevante ahorita eh, en la hora de, de generar discursos políticos. Entonces, este, creo que sin, sin darle más vueltas, eh, eso sería todo. Y muchísimas gracias por acompañarnos o por estar viendo este video después de que haya sido grabado. Eh, cualquier pregunta no duden en escribirnos y les agradezco muchísimo por estar acá.